Aún siento la incomodidad en mi cuerpo cuando se acercaban las fechas de exámenes. Aún recuerdo la vergüenza ajena que provocaba en quienes eran testigos de mis exposiciones al rendir. Mi miedo era la emoción que más me acompañaba. Mi mente en blanco, mis llantos, desmayos eran algunos de los ejemplos que vivía en aquella época estudiantil-universitaria. ¡Cómo olvidarlo! Hasta ese momento me justificaba con... mi base de educación secundaria no era buena, tengo pocas técnicas de estudio y una lista de excusas surgían al momento de justificar mis reiteradas notas bajas o aplazos. Un día de 1989, mientras vivía en mi vecina provincia, en Córdoba, y lo recuerdo como si fuera hoy, durante el gobierno de Alfonsín, necesitaba comprar unos forceps, pinzas para extraer las piezas dentarias. Luego de una larga espera en la fila que formaba, calculo que unas siete personas estaban delante mío, hasta llegar al famoso teléfono público de aquella época. Puse las pocas monedas para que la llamada fuera más bien corta y disqué. Llamé a mi madre a Catamarca, la ciudad de origen donde nací y viví hasta mis 17 años y donde hoy actualmente vivo. En aquella época no existían teléfonos celulares Solo podíamos comunicarnos con teléfonos públicos, que eran pocos, más o menos uno cada seis o siete manzanas. Este llamado sucedió por la mañana. Le pedí por favor a mi madre que me depositara 120 dólares necesitaba urgente comprar para el día siguiente los 10 instrumentos para la materia de cirugía 1 esta materia de cirugía 1 era de segundo año de la facultad de odontología este llamado sucedió a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde calculaba mi madre que la transferencia a mi cuenta bancaria ya sería efectiva Alrededor de las 3 de la tarde fui a retirar los 120 dólares al cajero que solía ir, a unas 5 cuadras de mi departamento. Caminando dos cuadras más hacia la plaza principal, llegué a la casa dental para concretar la compra tan deseada. En este mismo comercio había estado unas horas antes por la mañana, muy segura. Le solicité al vendedor el instrumental para comprarlo. Al momento de pagar, me dice suavemente la cajera, son 125 dólares. Mi sorpresa fue que solo unas horas habían pasado para que ya haya aumentado su valor. Lo primero que pensé fue, seguramente se confundieron en la mañana. En ese momento solo tenía 120 dólares y ni un dólar más. Pero señorita, hoy me dijeron que salía 120 dólares. Sí, así es, respondió muy tranquila la cajera. Pero 120 dólares era a la mañana. Ahora son 125 dólares, remarcó. Debí disculparme y explicar que no podría llevarlos en ese momento y salí del negocio con gran tristeza e impotencia a la vez Caminé y caminé por algunas calles por recorridos que no solía hacer doblé por una importante avenida principal del casco céntrico llamada Colón Continué no sé por cuánto tiempo con mi mirada baja mi cuerpo laxo de pronto subí de mirada y ahí vi ese cartel que llamó toda mi atención cambié mi rumbo hacia esa nueva oportunidad que me ofrecía ese simple cartel el cartel decía ¿querés aprender a estudiar y a probar? vení, te esperamos en ese momento no podía creer lo que estaba mirando pensé y si fuera cierto, y sin dudar un solo minuto, mi ánimo mejoró por la ilusión que podría dejar de sufrir al menos un poco. Cuando ingresé a ese lugar, que parecía una especie de negocio, con aulas y por lo menos 15 personas paradas conversando, me recibió un joven atentamente con sus saludos de bienvenida. Buenas tardes, ¿de qué se trata la propuesta que indica en el cartel afuera? Pregunté Es un curso que ofrecemos donde enseñaremos métodos de estudios Dura un mes, cuatro encuentros de una hora y con esto mejorarán sus resultados Responde el joven seguro y amablemente Mi ansiedad por decir sí era evidente al preguntar cuánto salía el curso, el joven me dijo 120 dólares. ¿Y cuándo comienza? Agregué. Ya, en 10 minutos. Sin salir de mi asombro, respondí inmediatamente ⁇ perfecto, me inscribo ⁇ Durante esos 30 días, apliqué al 100% todas las recomendaciones. Practiqué muchísimas veces cada ejercicio que nos enseñaron. Realmente las mejoras fueron muy evidentes y rápidas. Recuerdo que ese año aprobé 12 materias. Psicología. Pude estudiarla en 6 horas, ya que además había aplicado lectura veloz. ¿Cómo explicarte que por fin dejé de sentir esa sensación de frustración que me agobiaba? ¿Cómo explicarte? que en el primer año rendí 14 veces y solo aprobé 4 materias y en tercer año rendí y aprobé 12 materias ¡Qué bueno que están tus resúmenes! me decían algunos compañeros de curso ¿Podrías prestarme tus apuntes para sacar fotocopias? ¡Claro que sí! era mi respuesta frecuente porque así eran los pedidos, frecuentes. Lo increíble de todo es que mis compañeros aprobaban con muy buenas calificaciones. Mis compañeros se sentían un poco mal por mí, al ver que no era coherente mi esfuerzo y mis conocimientos con mis resultados. ¿Qué puedo decirte de esta experiencia? Aprendí estas técnicas y nunca más reprobé en mi vida. Mis notas mejoraron de manera significativa y especialmente mi vida mejoró. Cuánto agradecí a Dios haberme llevado ese lugar como si me llevara de la mano. Gracias a esos 5 dólares por los que no pude comprar los instrumentos dentales pude comprar ese transformador curso. ¿Tú crees en los milagros? ¿Te ha sucedido alguna vez algo similar a esta historia que acabo de contarte? Este curso sí cambió mi vida.